Para entrar, deberán seguir estrictamente todas las normas de la casa. Si quieren salir vivos de aquí. Amor, amor, amor. amor, debajo de la cama. We're going to. Son las 4 de la mañana. Creo que es hora de reponer un poquito. ¡Te <risa> espaldas a la pared! ¡Vais a morir! Family, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy estoy muy feliz A la vez que estoy muerta de miedo Nos vemos en la estación porque si no voy a perder el tren Como hago siempre y nadie quiere eso Ahora que estoy más tranquilita ya estamos en el tren de camino a Nicam, De, sí, claro, de camino a Madrid Y ahora os voy a contar que vamos a hacer en Madrid, y es que Fanta ha preparado un evento de Halloween, todo tiene su historia. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a una casa que está encantada. Hubo una explosión, y debido a esa explosión, resulta que se perdió la fórmula de Fanta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conseguirla Así que nada, yo tengo muchísimas ganas eh, Llevo todo octubre esperando este momento Vais a acompañarme en esta aventura tan guay Lo que sí que voy a intentar es que yo sé que voy a pasar miedo 100% Pero voy a intentar que vosotros paséis el mismo miedo que yo O similar Así que nos vemos en Madrid Ya estamos en Madrid Dentro de una hora tenemos que estar en la puerta de un hotel Para que vengan a por nosotros Y después estaremos dos horitas de camino Hasta que lleguemos a Toledo Vamos a menchar Comer para los bilingües Una hora después Bueno chicos, estamos ya de camino Ya hemos comido hemos dividido en dos coches Nos Victoria, Joel es que no se enfoca, pero bueno, está. Quedan 36 minutos y... No les engañes, porque hablas tan calmada? <risa> ya, ya, ya, ya, ya es super, super, como... Bueno, quedan 30 minutos, bueno, sí. chicos, solamente no me voy a morir hoy <risa> Y bueno, nos han explicado bueno, cosas, cosas a tener yo, en sí, cuenta Que nos no han hecho sentirnos un poquito más tranquilos Mentira Y nada, cuando estemos allí, a ver qué pasa Bueno, eso, chicos, que nos vemos allí, tío Bienvenidos a mi canal estamos tomando algo y ya iremos ya a la casa del terror yo quiero tener miedo mirad cuánta gente hay toda esta gente sinceramente no sé ni dónde estamos estamos en algún pueblo alguien sabe dónde estamos estamos cerca de Toledo en el pueblo del amor nadie lo sabe bueno esto es Alex Hola, Hola. encantado es la primera bueno, vez que entras a en mi canal bien y... hey, yo, estoy yo tú ya has salido muchas veces con toda mi ahora es un momento de dolor bueno pues o sea, hemos venido aquí a tomar algo ahora ya. vamos con los ganadores los conoceremos y bien. luego ya a pasar miedo ¿Cuántas? No abráis puertas ni ventanas si no os lo piden y pásaroslo bien. Abre no la puerta, hombre, la pues no quiero, la verdad. Ya me voy a cerrar el baño, y Diré que estoy haciendo caca. Estamos tirando, estamos tirando chavales. No! Chavales, ped ansiedad. Esta bailada. Es que no puedo, es que no puedo, es que estoy muy agobiada. Estoy sudando, te lo juro, eh. Pero, que estoy... este... ¡Oh no, no, no! no! ¡Ay, hay una persona. ¿Qué? ¡Sí! No, ¡Sí! ¡Basta! ¡Ay, pará! <risa> ¡No veo nada! ¡Que que sí, que hay que sí! ¡Ay, estoy agobiando no, tanto, ¡Que sí, que, hay, que, sí que hay. ¡Ah, vale, pero está viva, está viva! ¡Está viva, chicos! En algún no momento pensaba que estaba muerta Chicos, oh, oh, mirad, hemos llegado Os vamos a dejar un ratito para que conozcáis a los ganadores con los que vais a compartir la noche pues, Como siempre, sentiros como <risa> en casa Sí, sí, mi corto. casa es <risa> igual <risa> te va a gustar mucho más que tu casa, ya verás. Bueno, chicos, vamos a entrar. <risa> Estos son todos los ganadores. Ni la ídolo. Estoy súper cerca de cualquier cosa que pueda <risa> Bueno, lo que acabáis de escuchar, yo tampoco sabía lo que era Así que no hay nada de qué preocuparse Ganadores, también hay ganadores por ahí Ahora entraremos, vamos a estar aquí un poquito Con ellos, os voy a enseñar esto que hay aquí Ya veréis, la currada, es esto Mirad las coordenadas Y todo, todo, todo, todo, todo Aquí esta foto me raya mucho, y luego pues está Aquí todo esto, que la verdad es que no entiendo nada Pero, buen rollo, menos 14 Esto no lo había visto yo, más cosas Más cosas, aquí están los ganadores Hola, saludad, hola, hola Oh, mira, una youtuber también aquí, Madrid. Esto está lleno de YouTube, hostia. Mirad la cámara que me han dado para grabar esta noche Aunque tenemos tapada para que no veamos lo que estamos grabando No vamos a ver nada porque va a estar oscuro Entonces nos han dado esas cámaras para que lo grabemos bien Por ejemplo, con mi cámara, lo veis así, aunque aquí tengo la luz de la caseta Pero si me pongo aquí, por ejemplo, no veis absolutamente nada Pues la siguiente toma es cómo se vería con la cámara que me han dejado Yo ahora mismo no está viendo nada porque ya os he dicho tenemos la, la pantallita tapada Pero sabemos que está grabando porque yo veo la lucecita Y... Solo veo la lucecita Que madre mía, tengo ¿Estáis nerviosos? Sí, sí, mucho Hola, ¿estáis nerviosos? Sí, sí, Un poco, sí No Soy valiente, estas son las caras así que... Está nerviosa, lo confirmamos Antes de nada quiero daros las gracias por estar aquí hoy Entraréis en casa de los Hidalgo Con quien hemos trabajado durante muchos años Codo con codo y nunca hemos tenido Ningún problema, nunca, hasta la llegada De la señora Alcántara, aprovechando un corte eléctrico Cogeréis vuestras cosas Y os dirigiréis a la verja de la casa Entrando así en la zona protegida Y nadie podrá ayudaros a recuperar la fórmula Mucho ánimo Lo que estamos viendo nosotros es esto Es que no, es que como sería esto En la casa, tío Ay, hay una vela. Esto. Favor, hay una vela! ¡Que no te quedes en el último! pero empújala, empújala. Es que nos vemos esto. ¡Ay, de aquí! ¡Ay, ay, mira, mira. Actuál, ay mira. Mira. Ah, A mira. ver... Esto, esto que me... Ah, ah, lo que dejo aquí. ¿Qué queréis? Correo comercial. ¡Estamos de la Fanta! ahí ¿Lo estáis viendo? ¿Qué bueno, vais a pasar dentro y en silencio y tranquilo. Vale. vale. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo, no pasa nada ¿Eres el machote? Ahora le vemos la cara Se la ha calado Tu cabeza sí que está calada Es ¡Venga! Que ¡Venga! parte En silencio no hemos entendido? A la señora le gusta el silencio Es hora de que os conozca la señora Pero antes de eso, necesito un voluntario Yo No, yo, yo, yo, No, me dame la cámara Despedido de él. <risa> Chicos, antes de nada es mi cumpleaños, ¿vale? Felicidades. ¡Felicidades! Ahora la señor te da el regalo. <risa> sí, sí, este es gracias, siempre. Gracias, Hasta siempre me Llama. Más fuerte. Se lo no sabes ni llamar. Más fuerte que la casa es grande. Llama, llama, hombre, llama. ¿Quiere tirarme la puerta abajo? Me lo ha dicho él. ¿Que tire la puerta? ¿O que no, llames? Que llame más fuerte. Eso no es tirar la puerta abajo. ¿A qué han venido aquí? A investigar el misterio de Fanta. Para entrar deberán seguir estrictamente todas las normas de la casa. Sobre todo si quieren salir vivos de aquí. Lo primero que tengo que pedirles es disculpas. Disculpas por la escasa luz que se van a encontrar en toda la casa. ¡Te ¿Acaso no te he dicho siempre que me avises cuando tengamos visita? Acompaña a estos jóvenes autoinvitados a la recepción. Sara. Porque no estabas en tu sitio. Ellos permanecerán mucho rato junto a ustedes durante esta noche. Quiero que les acomodes. De las habitaciones. Y por si no había quedado claro, en esta casa, lo que yo digo, se cumple. Ah, detesto todos esos aparatitos. Ahora necesito un voluntario voluntario. <risa> Caballero, ¿con quién va a compartir usted habitaciones? Sí, claro. ¿Qué? ¿Tío? Con esta damisela. Pues esa damisela acaba de ser nombrada segunda voluntaria. <risa> Bien, ustedes dos, por favor, síganme. Es que, ¿pa' qué? <risa> ¡Joder! Mador, acompaña por favor a Joel y a Lara a la habitación de Doña Julia. Esta será vuestra habitación. <risa> ah, es que se abre sola la puerta y todo. Y entra. Entra tuyo, Joel eh. no eh, no hay nada de luz. Absolutamente nada. Vale. <tose> no sabéis hasta que se os habéis. No, no, no, no. Amor. Amor. Amor, amor, amor. Amor, debajo de la cama. Amor, amor, amor, amor, amor. Debajo de la cama quiero mirar. No, No, no, tú. No, no quiero mirar. No no. no. No. No, amor. No. Amor, no. ¿En serio? Joel, no Lara, por favor, a mí me que me quieren matar. Un momento, un momento. ¿Qué c** ¿Qué ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué ¿Qué es? ¿Te ayudo? ¡De espaldas a la pared! No veo, no veo, no veo. No Espera, no no no no no Ve cuidado que me choco, me choco. Nada, nada, nada. Me choco. ¿Qué ha dicho de espaldas? No? No, no. ¡Estáis de frente! Ah, vale, vale, ah, vale somos youtubers. Tengo dos noticias para vosotros. Una buena y una mala. La mala. Clara, es que vais a morir. la buena noticia. La buena noticia. Es que será una muerte rápida. No saber qué está pasando ahí fuera Tengo aquí al lado estas cruces de aquí esas de un tour que ya sabéis que a mí me gustan mucho Pero en este caso no es el caso Los cruces de eh, esto que es de... de la mosquitera cama. Sí, una mosquitera Hemos mirado debajo de la cama, ¿vale? No hay nadie, hay un colchón Hay que esperar las indicaciones y, mientras tanto, estamos aquí Bueno, pues ya vendrán a por nosotros, ¿no? Y, y yo qué sé ¿Sí? Hola, Sara Abrimos. No. ¿Con el móvil fuera de tu habitación? ¿No? ¿Eh? está es? ¡No lo tengo! ¡No lo tiene, ¿Eh? ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? ¿No recuerdas lo que pasó en esta habitación? ¿Te tocaste, se dio la vuelta a todo! ¡Sola bomba! Tienes que cagada. ¿Pero dar las caras? Bueno. Mira, todos aquí no, no, no. en el cementerio familiar. Ahora qué, dónde no, no, decías que habías visto algo? Allí. Estoy Es aquí. No, no, no. ¿Dónde? Aquí, aquí, Sebastián. ¿Dónde? ¿Dónde? Amador, ¡eh, eh! ¿A dónde vas? Esperen aquí, ¿eh? No se muevan. No, no, no te vayas. no, no, Cuidado con este ataúd. Este ataúd se va a levantar, chicos. Ay, mirad allí, ¿qué es aquí? es allí. ¡Eh, he ¡Lo ¡Esto es el respeto que saben guardar! Se acaban de pasar ustedes tres pueblos. ¿Quién ha sido el gracioso? Se lo corriendo de ya, interior. claro, los muertos se levantan y se van, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hacia la casa y tú quedas por detrás vigilando al grupo. Ya lo sabes, Amador. Cualquiera puede tener un tropiezo o un mal golpe. Y acuérdate de que hay gente que tiene muchas papeletas. Pero muchas. Ha comprado el taco entero. <risa> Chicos, estamos... Es como todo el rato No sabéis qué va a pasar No sabéis si se van a abrir la puerta de la Mario Solas Si se van a caer las cruces de la pared Han pasado cosas que no Por aquí o por la otra parte. Por la puerta, por donde vas a salir. Oh, oh, ¿Qué hay ahí? Hay una cosa muy rara a la izquierda. ¿Qué dices? Eh, por favor, entradale con a eso, grabarlo bien. Queridísimo padre, ya no te comportas de la misma manera conmigo. Desde que llegó a la señora Alcántara con su nueva fórmula, apenas nos vemos. <risa> de menos nuestro paseo por los campos. ¿eh? ¡Ah! Escucho todo el rato que estás por ahí. Feliz respondiéndome. ¡Ah! Nota. Para levantar sospechas, escondedla junto a la tumba de los abuelos. Te quiero. Hay que ir a la vale. no. a... tumba de Vamos a experimentar. La tumba de los abuelos. Es esta la que se habrá levantado antes, sí, seguro. Querida Carlota. <ríe> deseo tanto retomar esos paseos contigo por las... Muerta. Déjame una carta para saber de ti sí, En la casa de los padres de Clara ir a la casa de and los padres and de and Clara and and and and and and We're going to... <tose> Déjame la respuesta en el columpio que me construiste junto al pozo. Querida Carlota, espero que no sea demasiado tarde. Sospechas sobre la señora Alcántara pueden estar fundadas. Claraesa ver dejando una nota en la zona más saliente del comedor. A la chimenea del comedor. Vamos a calentarnos. ¡A La, ¿Qué sombra? Es la sombra.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 ¿Sí que sí, rara. ¿Sí hay? No lo sé. No hay más, hay más. ¿Cómo que más? Debajo de la cama. Mira, mira ahí. ¡Ay otro amor! ¡Ay, otro amor! Ay otro detrás de la puerta, amor! Espérate, espérate. ¡Ahhhh! Me he me, caido, me, caido, me caido. No entiendo la Que no, hay otro amor, tío, esa puerta. La... ¿Cuántos hay? Que está ahí cámaras! <sums> ¿Qué, qué? ¿Qué uh, uh. a la habitación! Buenos días, chicos. Ya estamos todos despiertos. Os voy a enseñar ahora la habitación, ahora que hay luz. Aquí tenemos todas las crucecitas. Esa es la puerta por donde entramos. Esa es la puerta que daba a la habitación de Victoria y de Alex. El aseo. Y luego aquí... El sillón este, la ventana por donde nos tocaron y no sabíamos abrir. Más cruces. La tela esta. Bueno, es que estábamos llenos de cruces, de verdad. Yo he dormido como he podido, la verdad. Ha valido la pena tantas horas de miedo porque al fin y al cabo, aunque no duerma tanto como de normal, mola mucho. Y os voy a enseñar unos cuantos cuadros y todo eso para que veáis cómo son. Los relojes. Perdón. Mirad cómo posa hosti, dámelo todo <risas> mirad los cuadros y todo, todo, todo, todo nada, pues ya estamos en el área de camino casi brutal increíble, de verdad se lo cubran demasiado los de fantasma suscribiros, dale amor y que os quiero mucho y espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo